Ya tú sabes que seguimos. Y es que murió Willis Rodríguez, la leyenda de la radio nacional. Murió el veterano locutor Willis Rodríguez, conocido como la leyenda de la radio dominicana, que tenía 72 años. Rodríguez ha sido el director de la emisora Z101FM una de las principales radios o estaciones del país, que desde esta mañana ha estado llamando a una cadena de oración e impulsando la idea de que Willy podría recuperarse. Su cuadro clínico fue declarado como muy crítico en las primeras horas de la mañana y fue ingresado en un centro médico afectado de COVID-19. Lamentable la muerte de, de, de este grande de, la, de las radios. Claro, la leyenda no, de las no, radios muy lamentable, sí. muy lamentable Willy. Ah, y trabajó con de la mano con teleoperadora de este Telenor. Telenor. ¿Eh? Nos unimos al dolor que embargue esa familia. ¿Eh? Sí. Cante drástico, admirable del micrófono. Nosotros que estamos haciendo pe, pinino para arrancar ya delante de esa persona que tienen demasiados años eh, eh, en la radio. En lamentable la radio. que se haya pedido por culpa Ca causa del virus. de virus. Causa del coronavirus, ¿verdad? Eh, ustedes sí. ustedes sí. dicen ingresado, que no. causa sí. del coronavirus muy lamentable eh, eh, trabajo con esta empresa no, no tiene tienes una imagen con una imagen eh, de él aquí en, en Telenor si lo pueden poner ahí eh, el señor sí, ahí la vemos, la Rodríguez, sí, ahí mírenla miren, ahí, mirenla ahí sí colaborando con esta gran empresa la empresa de Telenor lamentable muchos eh. muchos muchos mucho grandes han fallecido también la, la, la, la el, el 93 punto la emisora donde pasa música americana que murió el, el dueño de la emisora también hace hace varios meses atrás eh, teo teo teo vera. Teo, vera. Ah, teo vera sí ese también que era un grande del micrófono en la, en la mañana un, uno de los grandes que también falleció era uno, uno de la leyenda de la de las radios cundo. Sí, los sí llévate los cundos los que son seguidores de, de el otro me llama que es más criado Ah, eh, Alba, Alvelo. Alvarito Albero, Alvarito si me hay criado ese, ese rabioso ese. No, ya ustedes saben que ese si hombre no coge eso. No coge esa, eh. hay muchos así que son en la radio, o personas que se alteran eh, así. No, no es que le apaga ¿Sí? el micrófono, ese no tiene problema. Ahí mismo. Bueno. Y que apagáis el micrófono, no. Muchos ocho que le han metido ese, ahí mismo José la luz también. ¿eh? Sí, no, no son, son personas catedráticas que uno se crió escuchando. ¿Me entiendes? Porque tienen cultura general demasiado. Willy, Willy era un sí. tipo muy preparado. Así. Ah, un ya lío, si sí. un lío, vamos a trompar dentro de la cabina. <risa> no, son gente que se vive en lo que hacen porque sí eh, si algo a ti no te gusta, mire, un ejemplo, yo en la tarima como de un frito en el estómago, el día que no me dé ese frito, no me gusta eso ¿Me entiendes? Un ejemplo de lo de Willy, que son gente entregada a la locución, al micrófono. Sí. ¿Me entiendes que este, eso no... Vamos a pelear, pero vamos a... a, a tú A la trompa. ¿eh? ¡Llévate los cundos! Ay, Lamentamos esa pérdida de ese locutor, Willy, por causa del coronavirus, que hay gente todavía que no cree en el coronavirus. No eso? ¿Para sí. Que no cree la ignorancia. Hay que vacunarse, señor. Hay que vacunarse. La, hay mucha gente que no se ha puesto la, la, la, la, ni la primera dosis. Vayan, vayan. No se duerman con eso. Eso da pena. Que estamos no avanzando. Que... Posiblemente se quite el toque, ¿verdad? Sí. No cuente con eso ahora. Ahorita, si yo hablé con él, y dije. <risa> ¿Eh? ¿Qué te dijo tu amiguito? Luis, estaba muy con, con no, no, Luis, no, consternado no, no con lo que pasó. Yo intenté comunicarme con él, pero sabes que hay problemas. Hay problemas. Ah. No puede estar hablando caballá. No. <risa> no. <risa> Anda. reforzaron la seguridad. Nadie que se acercase a saludar al presidente, nada de eso. Nadie, nadie. nadie. Hoy no se duerme en esa casa. Claro. Ah, pero fue, fue el presidente de Haití. Que mataron, que fue un agua y eh, Es muy lamentable. Entonces la gente sí. piensa que Haití, no, Haití es un país, un país. Y matan al presidente. Matan. Eso no es que diga. En Haití hay ricos también. Sí. Muchos Mucho ricos, rico. Mucho no es que dique extranjeros viviendo extranjero. también. Mm, Lo que sí. pasa es que tiene una masa pobre muy fuerte. Tiene una masa pobre a causa de, de, de, de, del mal manejo de la economía que han llevado los sí, mismos políticos. Entonces este sí, tipo, era, este tipo era demasiado rico. sí la frontera, la frontera, la frontera, la frontera. Con candado de 150 pesos, pero están cerradas, la tan Están cerradas. No, yo, yo dije que si no arreglan eso, 50? yo voy a poner una parte. para Candado. Bro? ¿Todo cerrado <risa> no, Pero creí. está cerrada la frontera, señores. Está cerrada. Eh, lo importante que está cerrada. No, y, ah, porque yo ah, se la de dejo abierta. ¿Eh? Yo fuera se la dejo abierta. Que cruce de uno de, de, de ahí para pa, pa, pa casi ver, de esa raya por Ahí mismo. Claro, porque nosotros hemos sido muy sumisos. Y, y, y, y hemos sido personas buenas con los extranjeros. Entonces sea, ya hay, hay que bajar de esos delincuentes. Que más, pero lo más raro es para mí a mí pensar mi opinión personal que no vengan ahorita a hacer un tollo es mi opinión dónde estaba la seguridad del presidente o fue de ahí mismo que salió un complot o sea, yo, eh, eso fue de ahí porque un hombre a las 2 de la mañana no puede estar no, con, un saco, presidente saco y col señor, col la máxima autoridad de un país que Entonces la... no hay seguridad claro, ni nada ellos entraron, va no, no, ¿no? no, no, pa pa pa pa, pa, pa, pa, pa eso fue un complot eso fue de ahí mismo Es lamentable ahí es que mandáis los casquitos azules de la ONU que eso ni comen, esos son eh, unos, unos juguitos que ellos se beben, unos juguitos. <risa> y te duran cuatro días, ya tú sabes, ahí parado. No, es la, o, la ONU que tiene los caco azules. Ya. Esa gente con mirarte está tú ya que tienes que moverte de ahí. <risa> Estoy muy bueno. No, porque el perro se Un saludo a nuestro hermano, más ah, el perro. Sí. No es que se menea demasiado. Hay, problema. hay Entonces, problemas. Él, y usted y, está y, metiendo un rabo chido. Bueno, una y jipeta. Y brincando y mandó a buscar. Y que ve, búscame la jipeta. Búscame esto. Entonces, esos suaves no conocen a nadie. Y yo a la risa no me dejaba. <risa> <risa> yo ay, estaba ay, ahí. Ay. no quería estar ahí así, transmitiéndome así. Pegado la pared. Pero por allí, por allí, por allí. Por allí uh. Amarrado, <risa> venga sí. Sí. Sí. Es man? que Rabochivo está intervenido Está, in, sí. eh, está militarizado, militarizado Vamos a una pausa y retornamos con más informaciones <risa>